Hola, ¿qué tal, Jani? ¿Cómo estás? Me da gusto escucharte y ver el avance que tienes. Y es muy bueno que tengas ya la información, y precisamente de eso se trata en ese semestre: de poder eh, trabajar sobre la info o con la información que tienes y que levantas en el semestre anterior. Yo creo que lo que pones está bien, nada más yo te propondría una reorganización de la. Del trabajo, ¿qué te parece si comienzas con una introducción donde plantees cuál es el problema? ¿Por qué consideras que, que es necesario hacer este diagnóstico que tú estás diciendo, los usos que se le pueden dar? ¿sí? Donde plantees los alcances y límites de, de, del proyecto, en este caso de la investigación, y, y, y, el, y la explicación del capitulado, que en el capítulo 1 vas a ver tal cosa, en el capítulo 2, en el capítulo 3, etc. Eh, después vendría un capítulo 1, que tú le pones un nombre más bonito, pero tendría que ver con contextualización y conceptualización, o conceptualización y contextualización, donde hables en un primer subapartado uh, cuestiones conceptuales que puedas definir, que entiendes por diagnóstico cultural, eh, que entendemos por necesidades culturales, por consumo cultural, etcétera. Todos estos conceptos que están detrás de la investigación que hay que hacerlos explícitos, de que tú lo estás entendiendo, pero a manera de exposición, no de un glosario ahí que los ponen, ¿no? Ya, eh, es dilo eh, exponiendo. Y otro subapartado de ese capítulo 1, que hables sobre los centros de integración juvenil, en qué consisten, qué son, cómo están estructurados, cuáles son las características, etc. Y un tercer apartado, donde trabajes eh, la explicación del centro de integración concreto de Zapopan, de, de ¿no? dónde está, qué, has, qué hay, etc. Etcétera, etcétera. Eh, cuáles son sus características particulares. Después viene un capítulo 2, donde viene la vitrina metodológica, donde explicas, bueno, cuál es el, el objetivo, cuál fue el objetivo, todo en pasado del diagnóstico, cuál es la estrategia metodológica, la descripción de tus sujetos de estudio, para entonces, bueno, ya tienes información de quiénes son, cuántos son, qué características tienen, etcétera. Esta información relacionada con los sujetos de edad, este, escolaridad, etcétera, ahí es donde tendría que ir para explicar cuáles son esos sujetos de estudio. Eh, cuáles son las, los, los, los, las metodologías que utilizaste y sí, los objetivos del, del, este, del, del diagnóstico y las fechas en que lo realizaste. Y una pequeña explicación de cómo fue tu acercamiento al diagnóstico, cómo fue, las problemáticas que te contraste, las formas en cómo lo solucionaste, etc. Eh, después vendría un capítulo 3 donde expongas los resultados, ya es propiamente la explicación de qué fue lo que encontraste, qué es lo que ellos están planteando, y un capítulo 4, o, o conclusiones, nada más, donde nos digas, bueno, cuáles son las conclusiones del diagnóstico que hiciste, en términos de cuáles son los hallazgos más importantes, pero también, a manera de resumen, pero también, cuáles son las orientaciones que tú alcanzas a visualizar que se puede trabajar con ellos. Lo que es un diagnóstico cultural, hay que ver cuáles son los resultados de la investigación, pero también con tu visión gestora, qué tipo de proyectos se pueden realizar, no a manera como de orientación para que otros o tú más adelante puedas retomar esa información. Es decir, bueno, a partir de esas características y de los elementos que existen, se podría trabajar esta línea de trabajo, esta línea, esta línea, debido a que existen estas condiciones, estos elementos, esos escenarios, ¿sale? Y eso sería prácticamente tu, tu trabajo de recepcional eh, Yo lo que veo aquí es que este, podríamos, son, estamos hablando de tres capítulos y las conclusiones y la introducción. Eh, para pasar el, el, el, el, el laboratorio, te propongo eh, que puedas eh, elaborar al menos dos capítulos y la introducción. Si puedes más, mejor, porque así ya eh, presentas al, al coloquio un gran avance y te permiten después este, hacer retroalimentación, que puedas presentar rápidamente tu, tu trabajo recepcional. Pero de entrada serían dos capítulos, la introducción, tú decide cuál, y los capítulos que haga falta vas a hacer un pequeño resumen de qué es lo que, este, lo que podría venir en, esa, en ese capítulo y la información que te hace falta por, por generar. Y bueno, yo creo que está bastante claro, muy definido, entonces pues, te le felicito por, por ello. Esperemos que, que sigas avanzando de esta manera para que puedas concluir, concluir fácilmente tu trabajo de titulación. Por mi parte sería todo y muchas felicidades.